Adelante, Dani. Perfecto, pues. Muchas gracias. Bien, buenos días a todas y todos. Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es un gusto enorme darles la bienvenida a la presentación de la investigación que hemos titulado Fronteras Invisibles de México, alertas migratorias, su impacto en los derechos humanos de personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Como sugiere este título, durante este panel platicaremos sobre la figura de las alertas migratorias y todo el andamiaje jurídico, social y humano que existe y se ve afectado por las mismas. Para ello tenemos el gusto de contar con una serie de panelistas con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y particularmente en temas relacionados con la situación de personas migrantes en México, el cual me permite presentar de manera breve antes de comenzar a darles la palabra. En primer lugar, nos acompañan las comisionadas Esmeralda Arosemena de Tretiño, relatora para México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, comisionada. Yulisa Mantilla Falcón, relatora de los derechos de las personas migrantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia de Uriel Sala Segovia, oficial asistente de enlace en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Bienvenido Uriel, muchas gracias por acompañarnos. Como parte de Sociedad Civil nos acompaña la directora de una de las organizaciones, compañera de lucha de la Comisión Mexicana y con quien hemos trabajado de forma más cercana en el tema de alertas migratorias, Ana Saiz Valenzuela, directora de Sin Fronteras y ap bienvenida. Y finalmente, con mucho gusto y cariño les presento también a Graciela Rodríguez Manso, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien presentará a manera de introducción algunos de los hallazgos del informe y a quien le cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Daniela. En México tenemos eh, muchas fronteras, algunas visibles y otras invisibles. El informe que presentamos el día de hoy trata justamente sobre las segundas, las barreras legales y políticas políticas, que no podemos ver, pero que a través de la tecnología nuestro país ha levantado para controlar la movilidad humana. Hay muchas personas a quienes agradecer hoy. Eh, comisionadas Esmeralda Arosamena, Yulisa Mantilla, Uriel Salas, Ana Saiz y Daniela Reyes, gracias por estar hoy aquí. Y gracias eh, justamente a personas como ustedes, eh, la lucha por los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares eh, continúa. Gracias por acompañarnos en este día. Nos imaginamos que muchas de las personas que nos escuchan se preguntan eh, qué es precisamente una alerta migratoria. Y si eres abogada, abogado... Para legal, perteneces al Poder Judicial, o incluso al Instituto Nacional de Migración, o eres una persona extranjera que tiene una alerta a su nombre, es probable que tengas muchas preguntas. Es por ello que surge el proyecto de hacer este informe para ustedes, para quienes como nosotras buscamos algunas respuestas. Y en la comisión comenzamos a explorar este tema hace más de siete años cuando personas solicitantes de asilo y refugiadas acudieron a nosotras a pedirnos ayuda porque se enteraban que tenían una alerta a su nombre. Cuando asumimos la representación legal de estos casos, nos encontramos con una figura jurídica mal instrumentada, pero ampliamente aplicada. Una facultad del Estado con amplios márgenes de discrecionalidad y enormes consecuencias en el ejercicio de derechos de las personas extranjeras. Y contrario a la razón, nos hallamos con un vacío casi total de la información sobre este tema. Es por ello que decidimos documentar los casos a fondo y hacer solicitudes de información a las autoridades, porque necesitábamos comprender mejor cómo es que se estaban vulnerando los derechos de las personas con tanta impunidad. Y es así como nace el informe Fronteras Invisibles de México que es un trabajo que se compone de cinco capítulos, un apartado de conclusiones y uno de recomendaciones al Estado mexicano. En resumen, lo que les presentamos es un recorrido histórico de la aparición de las alertas migratorias en México, un análisis legal de las normas que la contemplan, un análisis estadístico de los registros migratorios en México y en su parte más extensa y compleja, un análisis del impacto de las alertas migratorias en los derechos humanos. En el último capítulo, eh, les compartimos algunas experiencias de casos que la Comi ha acompañado los últimos años, principalmente de personas solicitantes de refugio o refugiadas que cuentan con una alerta migratoria a su nombre que les ha impedido el ejercicio pleno de sus derechos. Y, pues, con esta presentación y de este informe, esperamos desde la comisión que, que nuestra trayectoria, nuestros aciertos y desafíos les ayuden a quienes necesitan llevar un caso ante la ley. Las autoras de este informe hicieron un gran esfuerzo por traducir a un lenguaje claro y sencillo eh, la información, aunque en realidad. Es un tema que está hecho para ser confuso, complicado y contradictorio. Haré lo posible en estos minutos por compartirles los principales hallazgos del informe y las principales razones por las que las alertas migratorias son una figura jurídica violatoria de derechos humanos. Para ello, me gustaría primero invitarles a realizar el siguiente ejercicio de imaginación. Imagínense que viajan a Costa Rica y en la frontera, les impiden el paso. Cuando le preguntan a las autoridades la razón, les responden que no pueden dárselas y que no pueden ingresar al, al país ni pedir ningún tipo de permiso migratorio. Acto seguido, los deportan. Ahora, imaginen este mismo escenario, pero el país al que intentan ingresar es Estados Unidos. Su reacción fue la misma en ambos casos. Es probable que su respuesta sea negativa, y es que a nivel global las políticas migratorias están gravemente ligadas a la política de seguridad nacional de cada país. Es probable que sintamos que Estados Unidos es más dado a restringir arbitrariamente el ingreso de personas extranjeras a su territorio, pero que nos sorprenda una actitud similar en un país como Costa Rica, porque Estados Unidos es un país pues, ampliamente reconocido como militar, al contrario de lo que sucede con Costa Rica. Desafortunadamente, México ha adoptado un enfoque de seguridad nacional muy similar al de Estados Unidos. En el informe, hacemos un recorrido histórico de cómo los ataques terroristas a los Estados Unidos en 2001 y los tratados firmados con el gobierno mexicano dieron paso al uso de, de sistemas de control y registro digital de las personas extranjeras que crearon la terrible figura de los registros y las alertas migratorias. Este es el origen y el sustento de las alertas migratorias. Es una figura de naturaleza militarista que, como todo lo que es creado con ese fin, es aplicada de manera generalizada cuando debería de ser una herramienta excepcional y estrictamente regulada. Y bueno, la escasa re regulación o legalidad de las alertas y registros migratorios es básicamente el meollo del asunto. De acuerdo al principio de legalidad, es necesario que las personas conozcan el sustento jurídico de cualquier acto de autoridad para estar en la posibilidad de defenderse. Y el problema es que esta figura no se encuentra regulada en la ley de migración. Y si bien el reglamento de la misma ley establece algunos supuestos para su interposición, el documento que verdaderamente establece los procesos y efectos jurídicos relacionados con la interposición de una alerta migratoria es una norma interna del Instituto Nacional de Migración que nunca ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Lo que sabemos por el reglamento de la ley de migración es que una alerta migratoria es interpuesta cuando se identifica que una persona representa un riesgo para la seguridad pública o nacional de México y por lo tanto es necesario restringir su ingreso, permanencia o salida del territorio nacional. Entonces, la ambigüedad y amplitud de los supuestos por los cuales la autoridad migratoria puede solicitar el registro de una alerta migratoria le otorga una excesiva discrecionalidad en su uso y propician su aplicación generalizada, incluyendo a personas que ingresan de manera irregular al territorio mexicano, lo que implica una práctica de sanción y criminalización de la migración indocumentada. De acuerdo a nuestros hallazgos, las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración sugieren que las alertas migratorias han sido utilizadas como medidas de control migratorio en ingresos masivos de personas extranjeras a México. En 2018 hubo un incremento significativo de alertas migratorias incorporadas en contra de nacionales de Honduras, año en el cual ingresó una caravana de migrantes por la frontera sur del país. Y esto no solo es una manifestación clara de la securitización de la política migratoria mexicana, sino que evidencia el abuso que se hace de los registros migratorios, ya que estos pueden ser incorporados eh, por causas no graves eh, sin que se realice una revisión judicial o escrutinio mayor. Otro elemento que nos permite observar el uso abusivo y desproporcionado eh, que se realiza de estas figuras son sus efectos jurídicos. De acuerdo con la información disponible, los registros migratorios pueden ser restrictivos o informativos, y a su vez estos registros deberán señalar si la persona en cuestión representa un nivel alto, medio o bajo de riesgo, dependiendo de las causas por las cuales se le hubiera levantado el registro migratorio. No obstante, en la práctica, sin importar qué tipo de registro migratorio tenga una persona, y cuál sea el nivel de riesgo que se considere que esta representa, los efectos jurídicos de este registro serán los mismos. A la persona se le impide acceder a cualquier tipo de permiso migratorio, se le impide ingresar a territorio mexicano y se le impide ser liberado de una estación migratoria, sin importar siquiera si la persona es solicitante de refugio o haya sido reconocida como refugiada. Y entonces la escasa y poco clara regulación que existe al respecto es en su mayoría clasificada como información reservada, de modo tal que quienes se ven afectados por estos registros no pueden siquiera conocer los procedimientos a través de los cuales fueron sancionados. Esta falta de publicidad de las normas impide que, que los sujetos a quienes están dirigidas estén en capacidad de cumplirlas resta certeza jurídica a la ciudadanía y evita que ésta pueda vigilar la legalidad en el actuar del Estado y sus representantes. Por lo anterior, eh, el informe analiza el impacto que genera la figura de las alertas migratorias en el derecho de acceso a la información, al principio de legalidad y las garantías del debido proceso, el derecho a la libertad y a la integridad personal, el respeto del principio de no devolución y el derecho a solicitar y recibir asilo de las personas extranjeras. Asimismo, el informe destaca que si bien todo lo anterior es hecho bajo la justificación genérica de proteger la seguridad nacional, esto no puede convertirse en un argumento absoluto para evitar eh, la publicación y difusión de cualquier tipo de información relacionada con los registros migratorios. El informe analiza algunas tendencias en la incorporación de las alertas migratorias en México en el periodo de enero de 2010 a junio de 2019. En total, en ese periodo se estima que hubo un número aproximado de 264.204 alertas migratorias incorporadas en el sistema del Instituto Nacional de Migración, de las cuales un... 39.4% habían sido solicitadas por el propio Instituto Nacional de Migración, mientras que el 60.6% restante por distintas autoridades nacionales y extranjeras. Finalmente, en su último capítulo retrata la experiencia adquirida a través de 15 casos de personas migrantes solicitantes de asilo y refugiadas que fueron representadas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en diversos procedimientos jurídicos para combatir alertas migratorias que les fueron interpuestas. Y en este capítulo se analiza la forma en que una persona extranjera puede enterarse de que tiene un registro migratorio en su contra y se habla sobre una situación que es muy alarmante. Las facultades que tienen las aerolíneas para encargarse de la custodia de las personas extranjeras alertadas una vez que el Instituto Nacional de Migración determinó su rechazo en el ingreso a territorio nacional. Aquí se hace referencia a casos específicos representados por la Comisión eh, Mexicana en los cuales personas que contaban con alertas migratorias fueron rechazadas en el aeropuerto y a su llegada a México fueron obligadas a firmar documentos cuyo contenido no se les permitió leer. Además, se les mantuvo durante horas e incluso días en cuartos con un espacio reducido donde permanece la luz encendida todo el tiempo y que no cuenta con suficientes colchonetas o cobijas. Y se les limitó el acceso a agua o alimentos. No se les proporcionó información sobre su ingreso o rechazo, ni se les permitió comunicarse con sus consulados, familiares, abogados e intérpretes en caso de necesitarlo. Entonces, tenemos mucho que compartirles sobre las alertas migratorias y tenemos muchos cambios que exigirle a México. Les invito entonces a conocer el informe y a seguir generando información sobre esta problemática. Agradezco especialmente a las autoras del informe por el gran esfuerzo que implicó sintetizar y descifrar tanta información para crear una herramienta más para quienes trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Hemos trabajado eh, en llevar al reflector este tema, las organizaciones presentes en este panel, eh, trabajaron incansablemente para llevar este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo de audiencias del año pasado y seguiremos dando la batalla ante los tribunales para que estas fronteras invisibles sean reguladas, públicas y justas. Muchísimas gracias por tu intervención, Graciela. Creo que es muy importante esto que mencionas al final, la interlocución que hemos logrado establecer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por eso es que nos alegra, además de poder saludar a la comisionada Esmeralda Rosemena y Yulisa Mantilla, poder dialogar con ellas, ¿no? mantener el análisis de este tema que es tan importante y tan complejo, que obviamente no es algo que podamos agotar en este panel, pero al que sin duda le tenemos que dar seguimiento y del que esperamos este informe pueda eh, pues aportar a esta discusión. Entonces, antes de acaparar más la palabra, le doy el uso de la voz a la comisionada Esmeralda Rosemena para que nos comparta sus reflexiones sobre el tema. Bienvenida, comisionada. Muchísimas gracias. Un saludo respetuoso y solidario a este trabajo tan encomiable. Es... Eh, Tú le llamas una herramienta, sí, lo veo así como una, una herramienta con la que eh, las personas defensoras de derechos humanos eh, pueden contar con los mecanismos, las fórmulas, las ideas, los, eh, los medios frente, para enfrentar una situación tan compleja. Mi agradecimiento por esta invitación. Eh, bueno, ustedes saben que la comisionada Julissa es la relatora para eh, temática para las personas, ya no le decimos migrantes, comisionada, las personas en movilidad humana con esta posibilidad de, de un concepto de, de protección integral eh, a todas las personas que por una u otra razón eh, tienen que moverse de su lugar. Eh, de origen. Mi complacencia poder compartir con, con ustedes, con mis compañeros del panel eh, estos, estos momentos. Eh, el informe, tengo que confesar, tengo que, que, que empezar a, a, a digerirlo muchísimo con, con todos los elementos que, que contiene, pero en mi calidad de relatora para México, eh, sí quiero destacar esto que decías, Graciela, en momentos antes, eh, ha habido una comunicación ya con la comisión. Esta oportunidad que tuvimos de la audiencia temática nos dio eh, ya un panorama con respecto a, a este concepto que también lo, lo, lo defines con, con, con mucha gráfica. Eh, las alertas migratorias para, para enfrentar, fronteras invisibles y, y, y cómo, cómo esto tiene eh, un, un impacto en los derechos humanos, eh, en, en esa visión multidimensional de los derechos humanos que pueden verse afectados para las personas que tienen una necesidad de movilidad, de moverse de su país de origen y, y, y eso hace que eh, para, para la comisión, eh, concluidas también hablando de las, de las investigaciones que se dieron, de los análisis de casos muy, muy puntuales, eh, identificar torturas, identificar eh, el, el señalamiento de... de, de, de, de de no espacio para vivir, eh, falta de comunicación, cosas básicas en materia de derechos humanos y, y no solo este momento clave de una eh, detención que resulta ilegal, arbitraria, criminal, criminalizante eh, y que el Estado pueda solo señalar como explicación la seguridad nacional. Entonces, eh, es, es necesario un, un, una visión como la que ustedes plantean en el informe. También felicito a los autores, autoras de este, de este documento por su, por, su gran, por su gran valor. Eh, en mi calidad de relatora para, para México siempre he reconocido la grandeza de ese país, y siempre añado a esta expresión, el reconocimiento de su grandeza, la, la necesidad de que México tenga esa grandeza en la justicia, que su visión de grandeza se proyecte a la justicia en todos, en todos sus espacios. Yo quiero eh, eh, plantear... Algunos, algunos elementos dejo a la comisionada Yulisa con, con la esencia de la, de la temática migratoria, pero quiero, quiero destacar en este, en este contexto eh, el, el trabajo que ha hecho la comisión con México y la necesidad de identificar precisamente la situación de los derechos humanos, eh, su, su necesidad de, de aseguramiento, de, de efectividad, de protección. Y la comisión eh, ha publicado por lo menos dos informes en los cuales se aborda la temática eh, eh, en, en este concepto de, seguro, de seguridad ciudadana y los derechos de las personas en movilidad. Perdón, disculpen un momento. Es la emoción del tema. Eh, movilidad y, y acceso a los, a los DESCA. En el informe eso se presenta. La situación de los derechos humanos en México desde el 2015 con una específica posición de los derechos de las personas migrantes. La visita que hicimos, virtual, dirigida por la comisionada Yulisa, una visita que nos permitió, con sus limitaciones, entendemos, pero que nos permitió hacer contacto con, con ustedes, pero también con las autoridades de, del Estado y poder eh, plantear observaciones muy específicas, lideradas aquí por la comisionada, en, en ya publicadas también, <ríe> perdón, tengo un acceso de tos. pero en las cuales estas observaciones hacíamos o hacemos un específico detalle de cómo, eh, en materia de, de lo que ustedes han hecho, la Comisión Nacional, la Comisión Mexicana, eh, cómo estos elementos de la tecnología, de la falta eh, de, de, de unos datos confiables eh, y, y, y el resultado con esta, pro, esta producción de alertas eh, la ubicábamos precisamente en este concepto que tú has señalado es una figura de naturaleza militarizada o militarizante o, la, o, o de la doctrina de la seguridad y que de no contar con una regulación, como también explicas, una regulación eh, que, que, que asegure la legitimidad de lo que constituye una, eh, una acción de producción de una alerta. Ustedes señalan, no, no es ustedes, así, así está planteado es una norma de carácter interna que la falta de acceso de la persona que está afectada por la alerta a conocer precisamente su contenido o la falta de posibilidad por parte del abogado, de la persona con la que, eh, a la que pide una, una, un apoyo técnico, no se pueda tener eh, eh, ese acceso, hablamos entonces de una discrecionalidad absoluta, de un uso abusivo que puede darse, porque, porque, porque si no hay control, pues eh, el resultado puede ser eh, abusivo. Entonces, eh, ese, este, esta necesidad para, para la Comisión Interamericana de, de, de darle a la... Al, al concepto de movilidad humana, una centralidad eh, eh, implica definitivamente o, um, grandes desafíos para la, para la búsqueda, para la posibilidad de que todos los derechos sean atendidos. Un poco lo que en las observaciones preliminares la comisión, la comisión plantea. Eh, quiero eh, indicar además el, el, el tema de, de México y la frontera con Estados Unidos y la caracterización muy puntual de esta frontera. Eh, Yulisa no estaba todavía con nosotros, la comisionada, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ir. La frontera sur de Estados Unidos. Y lo que realmente llegamos a ver, a ver allí, a identificar desde la posición de Estados Unidos, eh, los, las condiciones, las condiciones en que las autoridades de Estados Unidos en el tratamiento precisamente de esas personas que buscan el asilo, el refugio, etcétera, eh, condiciones de una, de una gravedad en materia de derechos humanos, que veíamos con mayor impacto en, este, en esta fórmula de quédate en México para, para ver cómo vamos, y después de, llegabas a México y, y, y no sabías ni siquiera a dónde llegabas, ni, ni quién podía dar ninguna respuesta de ese quédate en México. Entonces, eh, la, la, las alertas migratorias como una respuesta de control, mi pregunta a ustedes, hoy la sociedad mexicana, las instituciones responsables han demandado esta, esta norma de materia migratoria a nivel constitucional, el, cuáles son las, a lo mejor está en el informe y no lo he podido identificar, eh, pero hay una hay un camino, hay una vía que podamos utilizar para que México como, como, como Estado con responsabilidades y obligaciones internacionales en esta materia, la identificación de los principios que también la comisión ha planteado en esta, en esta materia para, para, para demandar una posición que, eh, bueno, vamos a poner que, que sea necesaria una, una figura de alertas, pero una le, le, legitimación de esta, de esta figura con los mecanismos y con los procedimientos, protocolos y, y, y posibilidad de una información eh, completa, veraz de lo que esto implica para los trámites, para, para el apoyo técnico y para, el propio, para la propia persona que demanda, que, que quiere o que necesita esa protección eh, internacional. Eh, yo, yo pienso que, que eh, el informe nos va a permitir una... una una revisión muy, muy exacta de dónde estarían precisamente estas fallas que a la hora de la aplicación de una alerta la comisión pueda identificar como eh, eh, precisamente violatoria de, de un derecho, violatoria de los principios que rigen la materia para hacer entonces el un llamado, un llamado correspondiente a, a, su, a su atención. Yo, yo estoy segura que la comisionada Julissa tiene un, un panorama muy, muy exacto y muy claro del de, eh, impacto que estas alertas migratorias tienen en la protección integral de todos los derechos. Y voy a poner un pedacito final... Para los niños, niñas y adolescentes, yo como relatora para, para, para esta temática, la situación de los niños migrantes no acompañados, que pueden estar afectados incluso por una situación de alerta. Respecto de sus padres, respecto de su familia o, de la, o respecto de la persona con la que vaya. Y eso es una situación de gravedad extrema. Muchas gracias a ustedes y Yulisa, eh, yo, yo te doy a ti la, la batuta que sé que vas a tener una intervención genial. Muchísimas gracias, comisionada. Muy importantes todos sus comentarios, particularmente la mención de las niñas, niños y adolescentes que, que pueden encontrarse afectados por este tipo de alertas. Ahondaremos un poco más en el transcurso de la presentación y su pregunta eh, no la dejamos, no la echamos en saco roto, la tenemos muy presente, pero la ponemos en pausa para poderla contestar al final de las participaciones. Eh, de forma previa a darle la palabra a nuestra siguiente ponente, eh, aprovecho este espacio para contarles que el informe completo ya se encuentra disponible en la página web de la organización Y a partir de ahora dejaremos el enlace en los comentarios de esta transmisión en Zoom y en Facebook Y también podrán encontrarlo más adelante en nuestras redes sociales para que puedan conocer eh, el contenido completo del texto eh, Bueno, dicho eso, este pequeño anuncio y le doy con mucho gusto la palabra a la comisionada Yulisa Mantilla Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Eh, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación, eh, para este informe, eh, que, que además me quedé pensando un poco, escuchando a Graciela y a, a la comisionada Rosemena, ese tema del título, ¿no? De fronteras invisibles. Como si no tuviéramos ya tantos problemas con las fronteras visibles para encima tener fronteras invisibles. Entonces inicio con un agradecimiento, también un saludo muy respetuoso a la comisionada Rosemena, mi compañera de comisión eh, y de, de visita virtual eh, y además relatora para México. Un saludo para Graciela, Uriel, Daniela, Anaísa, a todas las personas que están en este momento eh, conectadas aquí, y sobre todo aquellas personas que pueden definitivamente ser parte de esta situación que hoy estamos hablando, que han sido o pueden ser eh, afectadas por esta situación eh, de estas alertas y registros. Quiero iniciar además, eh, de, bueno, luego este saludo, recordando algo que puede parecer muy obvio, pero que quizás para las personas que no están tan vinculadas al sistema interamericano es necesario recordar, cómo la Comisión Interamericana dentro de todas sus funciones, además de las funciones eh, que quizás son más conocidas, ¿no? como el tema presentar denuncias o medidas cautelares tiene una función amplia de monitoreo y en este monitoreo que se hace de una manera diferenciada está por un lado el trabajo en países que es el que tiene la comisionado Semena por ejemplo para el caso de México pero también el monitoreo temático que es esta relatora eh, para personas esta relatoría para personas en movilidad humana que tengo a cargo y por qué lo recuerdo porque la base fundamental de nuestro trabajo es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y hay un artículo, los artículos básicos, el artículo 1 y el artículo 2, que muchas veces los Estados y la propia sociedad civil quizás conoce, pero no necesariamente le da esta dimensión que ahora es importante recordar. Como en el artículo 1 los Estados se han comprometido voluntariamente a respetar y a garantizar los derechos de las personas. Y para cumplir este respeto y esta garantía se tiene que utilizar el artículo 2, que está establece que los estados tienen la obligación de adoptar la normatividad interna necesaria para cumplir con sus obligaciones internacionales y adaptar a aquella legislación que ya existiera, de modo que no se incumplan con estas obligaciones. Esto, que es la obligación general, debe también recordarse en estos momentos y en las medidas que cada Estado, dentro de su libertad de establecer políticas migratorias necesarias, importantes, urgentes, no pueden desconocer un enfoque de derechos humanos y sobre todo el que deriva de la Convención Americana a la cual se han obligado libremente. A este marco normativo, yo también quería recordar un documento que la Comisión en el 2019 emite, que son los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, incluidos refugiados, apátridas, víctimas de trata, que parte a reconocer los derechos de las, humanos de las personas independientemente de su situación migratoria, reconoce además y le dice a los estados que estas obligaciones generales del artículo 1 y el artículo 2 deben Estar orientadas por estos principios, tanto para el desarrollo de legislación, reglamentación, decisiones administrativas, políticas públicas, prácticas, ya la propia comisión como una entidad autorizada de interpretación de, estos, de estas obligaciones, y en este caso con los principios, le dice a los estados, a esta obligación general, denle este enfoque particular. Y a esto, los principios también recuerdan algo que la, eh, la relatora de México nos, rec nos decía también, este principio de no discriminación, de cómo cualquier medida debe distinguir a quién está afectando. Y si a la, al afectar en estas alertas migratorias, no solamente a personas en individu individuales, sino a sus familias, y por supuesto también a niños y niñas que pueden estar transitando. Eh, digamos, por, debido a toda la situación general que ya conocemos y que hace de México un país de tránsito, tanto de, digamos, de tránsito hacia la migración hacia el norte, la migración de regreso y además de desplazamiento interno, ¿no? Eh, y eso es algo que hay que recordar. En el, como recordaba también la relatora eh, Semena en esta audiencia que tuvimos, ¿no? Eh, donde estuvimos juntas, además, ya, y también lo recordaba Graciela, ya se planteaban las dificultades, los retos, la afectación que se estaba dando particularmente por este sistema y este enfoque de seguridad, y así quisiera hacer una reflexión general, los estados tienen eh, eh, eh, el derecho, la posibilidad e incluso la necesidad de regular la migración, pero debe haber lo que se llama la ponderación, cuando en este eh, estado, esta necesidad de regular, sea por razones de seguridad o demás, hay una afectación con los derechos humanos de las personas, hay que hacer un ejercicio de ponderación que el Estado debe efectuar en aras de la debida diligencia. Entonces, a este marco normativo también y a estos principios, quería recordar un insumo de la propia Relatoría de Migrantes de la Comisión Interamericana que se enmarca en lo que hoy nos están contando. El año pasado, eh, en diciembre, nosotros publicamos el informe sobre debido proceso en los procedimientos para la determinación de la condición de la persona y apátrida, ¿no? Y en el tema de la protección complementaria. ¿Y por qué mencionamos este tema del debido proceso? No solamente porque ya desde el artículo 8 y 25 de la Convención el acceso a la justicia y el debido proceso es una garantía necesaria, sino porque queríamos hacer énfasis en todos los estándares, recomendaciones, eh, eh, eh, aproximaciones para enfrentar los flujos masivos de migraciones y además eh, los movimientos migratorios mixtos. Cuando Graciela mencionaba el caso de las personas de Honduras en el marco de la entre comillas caravana, también quiero hacer quiero recordar algo que está ya en la jurisprudencia interamericana, que es el principio de la debida diligencia. Cuando los estados desarrollan sus obligaciones, tienen que hacerlo con debida diligencia. Y esta diligencia debe ser reforzada, lo ha dicho la Corte Interamericana cuando hay un conocimiento del riesgo ¿No? Hay un conocimiento del riesgo y grupos determinados que pueden estar afectados por este riesgo. Entonces, cuando ya hay, además anotaba aquí la documentación de, de desde el 2010, ¿no? que se ha documentado estos hechos, es decir, que ya es conocido este riesgo. Entonces, a todo el análisis concreto sumaría también esta situación de debida diligencia. Más allá de este informe, ya lo venían diciendo desde las audiencias y los demás casos que se han presentado. A esto quiero sumar un elemento contextual que debemos mencionar y recordar siempre, si ya era difícil toda esta situación, lo es más ahora en que atravesamos una situación de pandemia, una situación de COVID, donde lo que tiene que ver con la, con la afectación directa a personas en movilidad humana se exacerba el riesgo, porque aquellos centros o estaciones migratorias que a la larga y en la práctica muchas veces incorrectamente eh, equivalen a centros de detención, hay un riesgo adicional de contagio eh, ante el tema de la pandemia. Por estas razones y en este marco es que nosotros consideramos que este informe es sumamente importante. No solamente por este análisis histórico y esta interpretación de las medidas, sino que al recoger casos concretos le dan no solamente a, a la sociedad civil, al Estado y a la propia comisión, insumos valiosísimos para la orientación de nuestras recomendaciones. Además, eh, nos, nos eh, introducen este tema de las variables de transparencia, el tema del debido proceso, como nosotros decíamos, no solamente en lo judicial, sino también en lo administrativo. Hay algunos temas que quiero resaltar, por un lado el tema, eh, y que el informe lo hace bastante bien, es como el tema de los Sistemas electrónicos que son necesarios, que son importantes, son complejos. Son complejos de entender, son complejos de implementar y por tanto necesitan y urge eh, que se les eh, incorpore un tema de transparencia y de conocimiento y de información. Yo siempre he dicho como abogada, imagino que abogados y abogadas también lo dirán o lo, lo pensará, que cuando el procedimiento es tan complejo, cuando las normas son tan poco conocidas, cuando se hace reserva, e incluso de aquellos mecanismos eh, que no necesitarían tanta reserva, estamos, haciendo, estamos impidiendo el acceso a la justicia y el acceso al debido proceso. A mayor transparencia, mayor claridad, y a mayor claridad, mayor protección de derechos humanos. Cuando yo recordaba el principio de debida diligencia, eh, quiero recordar también cómo el Estado debe, los estados deben demostrar que han hecho todo lo posible, y hacer todo lo posible es garantizar, y lo dice muy bien el informe, no solamente la transparencia, sino por otro lado, la existencia de recursos internos de reclamo y apelación. ¿De acuerdo? No puede utilizarse en el ánimo de la seguridad mecanismos que impidan la información y que además pongan en mayor riesgo a las personas. Entonces, a ese tema del, del lo complejo de los sistemas electrónicos, sumo el otro tema, que es el tema de los datos personales. Hay una serie de recopilación de información personal eh, pero que este uso de la información, a quién se le comparte, cuánto tiempo una persona está en, en, en registro y luego en alerta, por qué una persona se viene a enterar justamente cuando quiere ingresar que está en esta situación de alerta, nos habla también de datos personales, y el derecho a la privacidad y la intimidad es un derecho fundamental reconocido ya por la Convención y la jurisprudencia, y quiero recordar eh, de manera específica el principio 64, de estos principios generales del 2019, que es la garantía de protección de los datos personales, y voy a leer una parte. Los estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos personales e información a que tengan acceso mientras gestionan trámites migratorias o de cualquier otra índole. En consonancia con el derecho a la privacidad, los estados deben actuar al momento de las establecer políticas migratorias. No solamente la, el hecho que se pone en riesgo la, la, la, la información, sino que hay un respeto a la privacidad y además la garantía nuevamente de la no discriminación. Entonces, a este tema de la complejidad, a este tema de la transparencia, a este tema de la protección de los datos, nuevamente destacar la importancia de los elementos del debido, pro, del debido proceso, eh, y además, como decía Garaciela, que me pareció muy interesante, ¿cuáles son las consecuencias de estas alertas y estos registros? Quizás en, en el papel o en, la, o en lo ideal sería la consecuencia es la seguridad, pero ¿cuáles son las consecuencias reales? ¿Qué significa el rechazo o la expulsión de un país? Y además, como decía en, en la exposición y está en el informe, cuando no se toma en cuenta si la persona es refugiada o necesita una protección internacional, hay un agravante y por eso nosotros consideramos que cualquier alerta, registro o cualquier eh, mecanismo debe contemplar la situación particular de las personas a las que eventualmente se les aplica y algo que es esencial, el principio de no devolución, el no fullment. es decir, que una persona que porque huye de una violación de derechos humanos trata de ingresar a un país no se le puede devolver al país del cual está viniendo, y ese es un principio esencial que incluso la propia Corte Interamericana en sus casos ha resaltado. Si a eso se le suma que no hay una reglamentación clara o explícita de las alertas migratorias, ahí también expresamos la preocupación, y a eso me refería con la necesidad de la existencia de eh, mecanismos claros. Eh, y que tengan, eh, digamos, esta transparencia y este conocimiento. Finalmente, quiero eh, enfatizar en algo que es muy importante para la Comisión Interamericana, y que lo decía al inicio cuando hablábamos del principio no de discriminación, y es la necesidad de esta mirada diferenciada e interseccional. No se puede aplicar una medida como si fuera un único grupo, o un único, eh, digamos, un grupo uniforme el que trata de ingresar a un país. ¿No es cierto? Y esto implica qué estereotipos están eh, consagrándose, qué impacto tienen las mujeres, por ejemplo. ¿Se aplica la misma circunstancia si se trata de una mujer eh, embarazada o no? ¿Qué pasa con las personas LGTBI que, por ejemplo, tienen un documento de origen en sus países y tienen un, y, y al momento de ingresar a, a México o a otro país, hay un cambio en el tema de la regulación? Entonces, todas estas circunstancias que en la Comisión estamos planteando, eh, y con esto ya voy terminando, deriva, en primer lugar, de recordar los estándares interamericanos, en segundo lugar, recordar el principio de no discriminación, el principio de vía de diligencia, y sumo uno adicional establecido en el artículo 29 de la Convención Americana, el principio, las normas de interpretación del principio pro persona, y finalmente, eh, agradecer por eso la existencia de este informe. Pero no solamente el informe que hoy, y entregan y que Daniela nos contaba que ya está listo para leer, sino el trabajo de acompañar a cada una de las personas, de documentar, de informar. Y cierro entonces con un saludo a cada una de las personas que han participado en el informe, en quienes los han elaborado, en quienes han dado su testimonio y retirar el compromiso y la preocupación de la Comisión Interamericana, de cada una de sus relatorías, en tomar en cuenta esta información y seguir trabajando por recordar algo que parecería esencial, cuando surge el derecho internacional de los derechos humanos, surge por tal, por el reconocimiento de la dignidad de las personas. Y la dignidad de las personas no depende ni de una nacionalidad, ni de un documento, y mucho menos tampoco de un pasaporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación tan amplia, tan completa, tocando tantos puntos tan interesantes y tan importantes, comisionada. Y creo que uno de ellos eh, eh, que, se, que no se puede resaltar lo suficiente es el tema de los efectos en la vida de las personas. Podemos hablar y teorizar mucho acerca de los andamiajes jurídicos, pero lo más importante de todo esto es la manera en la que afectan a personas en su vida, incluso en el goce de derechos tan fundamentales como puede ser su libertad, su seguridad o la vida misma. Entonces, eh, me parece que son unos puntos muy interesantes a tomar en cuenta. Estoy segura que eh, para... Eh, y, entrar un poco más a detalle en las cuestiones relacionadas con necesidades de protección internacional, Uriel nos va a ayudar a, a profundizar un poco en estos temas, dada la naturaleza de, del puesto que él tiene, y solamente un nuevo anuncio pequeño, eh, antes de darle la palabra a Uriel, y es que a todas las personas que nos acompañan en las dos transmisiones, les invitamos a dejar sus preguntas en la sección de comentarios, eh, pues al final de las participaciones habrá un breve espacio para responderlas, sobre esto solamente comentarles que no se responderán consultas sobre casos particulares. Si eres una persona extranjera que tiene una alerta migratoria que está limitando tus derechos, te invitamos a contactarnos directamente para ofrecerte una asesoría personalizada o a estar atenta a nuestras redes sociales porque durante las próximas semanas estaremos abriendo talleres virtuales especiales para resolver las dudas que puedas tener en este tema y de ser posible acompañarte en tu proceso legal. Entonces, eh, dicho lo anterior, eh, le doy la palabra ahora a Uriel. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, eh, muchísimas gracias. Eh, eh, eh, pues, pues sí, me, me, me, me parece sumamente interesante y estoy muy agradecido de estar aquí con todas ustedes eh, platicando sobre este tema sumamente relevante. Quisiera agradecer la invitación hecha a llegar al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados eh, eh, para ser parte de este espacio de diálogo tan, tan, tan positivo y, y, y de un tema además que nos parece de la mayor trascendencia. Eh, transmito también un saludo de parte de nuestro representante en México, eh, Mark Manley, y un saludo muy especial a la comisionada Rosa Mena y a la relatora Julissa Mantilla. Es un gusto encontrarlas en la presentación de este informe y de igual manera saludo eh, con mucho gusto a Ana Sainz de Sin Fronteras con quien desde ACNUR hay una amplia cartera de colaboración eh, y finalmente saludo a Graciela y a, y a Daniela eh, y agradeciendo nuevamente la invitación transmitida a ACNUR México y felicitándolas desde ahora por el trabajo realizado. Eh, bueno, en este sentido, inicio reconociendo y reiterando el gran valor del trabajo llevado a cabo por la Comisión Mexicana, por la Comi, en la elaboración de este informe de fronteras invisibles en México. Eh, me, me parece que de inicio el trabajo es sumamente positivo porque coloca en la discusión un tema que quizás no ha sido suficientemente abordado en México. ¿no? Y de esta manera, desde ACNUR felicitamos el importante esfuerzo de la Comisión, por alzar la mano en este tema y colocar en, en, en el espacio de discusión eh, que pueda incluir a distintos actores. Creo que en, en, en es, nos parece sumamente esencial y positivo que eh, derivado de este informe, diferentes actores de la sociedad civil, de los organismos internacionales, la academia, las instituciones gubernamentales impulsen la discusión, eh, la discusión de estos temas en beneficio de las personas en situación de movilidad humana y personas con necesidades de protección internacional. Entonces, desde el mandato de ACNUR nos parece además sumamente valioso que el informe integre y ponga un énfasis particular y diferenciado respecto a las personas con necesidades de protección internacional. Eh, para entender con un poco más de claridad la relevancia de incluir este informe, este, este enfoque especializado, diferen, diferenciado en el informe de la Comisión Mexicana, me gustaría eh, compartir un poco de, de, de, de, de, del contexto en México. ¿no? Como sabemos, en México, en México es un territorio de origen, de retorno, tránsito y destino de migrantes. Y México en los últimos años se ha convertido también en un país de destino de personas refugiadas de otras partes de la región. Eh, únicamente como un, un, un dato contextual de, de la situación, en el año en curso, eh, más de 27 mil personas han solicitado la condición de persona refugiada ante el Gobierno de México. Y en total, eh, tomando en cuenta a las personas que llegaron en años anteriores, hay más de 50 mil personas que han sido reconocidas como refugiadas por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entonces, se trata de personas que vienen huyendo de la violencia y la persecución y piden poder quedarse en el país para eso, para seguir con su vida, para tener protección. Por lo que esta situación muy particular y las necesidades específicas de la población requieren una, una, una aproximación, sin lugar a dudas, eh, peculiar. Respecto al informe eh, específico, el contenido del informe, eh, desde el mandato del ACNUR y, y desde una perspectiva totalmente apolítica y humanitaria, eh, me parecen de suma relevancia algunos de los temas específicos que se abordan en el informe y que pueden tener un impacto sumamente trascendental en personas refugiadas y solicitantes de esta condición. Hay algunos eh, eh, temas que ya han sido mencionados y resalto y pongo énfasis en, en algunos en particular, el derecho a solicitar y recibir as asilo, eh, por supuesto, y que es abordado en el informe. Dos, el principio de no devolución, que ya eh, eh, ha sido bastante puesto sobre la mesa, eh, particularmente por la relatora Julisa Mantilla. Tres, la prohibición a la detención arbitraria. Cuatro, el acceso a documentación o una estancia migratoria y el acceso a derechos básicos. Que, que, que devienen de esta. La, la comisionada Arosemena ya ponía énfasis en, en los derechos económicos, sociales y culturales. Y quinto, las causales de retiro de la condición de, eh, de, de persona refugiada. Considero que todos estos temas son de un eh, importantísimo eh, interés y que además guardan estrecha relación entre ellos o bien deben tenerse también muy en mente al momento de hablar de alertas migratorias. ¿no? Sin lugar a dudas, todos estos temas son de principal interés y preocupación del ACNUR y este informe abre la puerta a ahondar muchísimo más sobre cada uno de estos temas a la luz de procedimientos migratorios. Eh, debido al tiempo con el que contamos, no será posible abordar cada uno de estos aspectos en, en, en, a fondo, eh, pero eh, sí me permitiré compartir algunas apreciaciones en torno a los estándares aplicables y recomendaciones del ACNUR, eh, eh, pero creo que este es, es, es el gran valor ¿no? de, de, de, del informe que, que estamos comentando, que abre la puerta a discutir mucho más y a meternos en estos temas de manera muy particular a la luz de, de, del esquema de, de, de, de, de, de las alertas migratorias. Respecto a la regulación migratoria y de frente a, a, a, a las obligaciones y a los derechos humanos, eh, coincido plenamente con, con la relatora julisa Mantilla. Eh, eh, debo señalar que la posición de la ACNUR siempre ha sido que la seguridad fronteriza y la protección internacional no son mutuamente eh, excluyentes. Cualquier persona obligada a huir de la violencia o la persecución debe poder acceder a un territorio seguro y a procedimientos de asilo justos, eficientes, humanitarios y sin obstrucciones. Eh, en este sentido, eh, quisiera recordar el carácter declarativo de la condición de persona refugiada, eh, es decir, que las personas solicitantes de asilo pueden ser refugiadas y no deben ser devueltas o expulsadas en espera de la determinación final de su condición. Eh, esto no significa eh, eh, regresar. Eh, esto no solo significa regresar a, a, a, a su país de origen, sino también a cualquier otro lugar donde su vida, in, integridad o seguridad estén en riesgo, y, incluyendo también la posibilidad de, de, de devoluciones en cadenas. Eh, respecto al derecho a solicitar y recibir asilo, eh, me parece que, que, que, que, que es bastante bien abordado en, en, en el informe de la comisión, pero me gustaría resaltar que a la luz de los estándares internacionales eh, que, que, que han sido muy claramente desarrollados por la Comisión Interamericana aquí presente y también por la Corte Interamericana, por supuesto, está el caso Familia Pacheco-Tineo y la opinión consultiva 2518. El derecho a buscar implica permitir solicitar asilo. Y necesariamente esto incluye el no rechazo en frontera o devolución sin un análisis adecuado e individualizado, y además con las debidas garantías. Y, y, y un segundo punto es que, que involucra el acceso al procedimiento, y, y esto también a su vez implica una correcta evaluación de, de, del caso en específico. Mientras que el derecho a recibir está íntimamente relacionado con la naturaleza declarativa que ya mencionaba sobre la condición de refugiado, de persona refugiada, y en donde eh, los estados deben otorgar esta protección internacional siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones para que se pueda eh, brindar. Eh, de esta manera, eh, los estados eh, deben regular e implementar los conceptos de eh, procedimientos, de cualquier procedimiento migratorio, pero particularmente ahorita nos referimos al tema de alertas migratorias, eh, asegurándose que las personas puedan acceder al procedimiento. Pero antes al territorio, ¿no? Por supuesto de, de que se trate. Eh, resalto eh, también eh, los principios interamericanos que ya fueron mencionados por la relatora Julissa Mantilla en este punto, porque se reconoce además eh, una, una obligación muy clara de los estados de identificar de garantizar la pronta identificación y referencia a las autoridades, autoridades competentes de asilo, ¿no? como una obligación positiva a cargo de los estados que implica una necesidad eh, adicional de identificar proactivamente estas necesidades. Eh, respecto al principio de no devolución, creo que ya fue bastante bien abordado y, y una mente, únicamente resaltar la, la, la relación que, que tiene eh, eh, con el derecho a buscar y a recibir asilo y que una persona no pueda acceder a la protección si, si se le devuelve al país de origen o a otro país en donde su vida, libertad e integridad eh, corran peligro. Eh, respecto a, al tema de acceso a documentación y a una estancia migratoria, eh, el hecho de que el tipo de situaciones planteadas en el informe de la comisión puedan afectar o impedir el acceso a documentación migratoria es sumamente relevante porque eh, constituye la puerta de entrada al ejercicio de derechos básicos para las personas. ¿no? Estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo. Eh, incluso a citaciones muy concretas y muy eh, de la vida diaria como abrir una simple cuenta bancaria, ¿no? Entonces, creo que ahí el, el, el énfasis de la relación y la puerta de entrada que mencionaba eh, entre eh, contar con, con una documentación, con una estancia migratoria para acceder a un sinnúmero de derechos. Eh, en el tema de detención, que, que creo que también es muy relevante eh, resaltar, eh, bueno, la posición de la ACNUR y, y los estándares internacionales aplicables requieren que cualquier tipo de detención eh, se use como un último recurso y siempre que exista un objetivo legítimo que sea proporcional y necesario en el caso específico. Por lo que situaciones en que implican una detención indefinida o prolongada eh, o automática difícilmente son compatibles con estos estándares internacionales. ¿no? En el caso de de niños, niñas y adolescentes, que también ya ha sido eh, levantado y, y, y puesto sobre la mesa en las intervenciones previas. Eh, hay un paso muy importante en México, ¿no? Con las reformas recientemente aprobadas el, el año pasado, estableciendo la, la prohibición de detener a niños, niñas y adolescentes. Eh, eh, acá sería, eh, me parece muy, muy, muy interesante la información que nos. Nos comparten en el informe por parte de la Comisión Mexicana, en eh, donde se hace referencia a, a que ciertas alertas migratorias habrían sido eh, eh, eh, otorgadas respecto a niños, niñas y adolescentes, eh, llamando a, a, a la necesidad de, de determinar cuáles son las razones y, y la necesidad del involucramiento de las Procuradurías de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. De tal manera que creo que hasta ahora eh, es importante resaltar que los estándares internacionales aplicables y nacionales son los mismos que conocemos, son bastante claros, las limitantes ahí están y, y, y se trata únicamente de, de, de, de tenerlos como punto de partida frente a la, a, al análisis de cualquier tipo de situación, incluyendo el tema de alertas migratorias. Para finalizar, me gustaría eh, mencionar un poco sobre las causas de retiro de protección internacional que, que se mencionan en el informe, eh, eh, referencias en cuanto a las causales de exclusión, de revocación del estatus de, de la condición de refugiado. En cuanto a las cláusulas de exclusión, me gustaría mencionar que estas deben aplicarse de manera escrupulosa para proteger la institución del asilo, y, y, y dadas las graves consecuencias que implican eh, eh, la, la figura de la exclusión de protección internacional, es importante aplicarlas con cautela. Eh, ¿Qué implica esto? Que, que siempre se realizará de manera restrictiva y tras una valoración plena de las circunstancias individuales del caso. Además, es eh, eh, importante resaltar el estándar probatorio que debe llevarse a cabo. Se requieren pruebas claras y creíbles, eh, que no, no sea de recuir, recurrir a pruebas secretas ni valoradas a puerta cerrada, como lo, lo mencionan las directrices del la ACNUR sobre, sobre este tema. Y eh, cuando estén en juego intereses de seguridad nacional, esto sin duda puede protegerse introduciendo salvaguardas procedimentales siempre y cuando se respete también el derecho de la persona solicitante al debido proceso que ya ha puesto mucho énfasis la relatora Julisa Mantilla. Y en cuanto al tema de cancelación y revocación, solamente mencionar que la cancelación, por supuesto que procede cuando eh, se, se llevó a cabo una determinación de la con, eh, condición de refugiado de manera errónea, y esta información solo sale a la luz de manera posterior, y, y, y la revocación eh, sucede cuando... cuando cuando un, un crimen internacional, un crimen que no es consistente con los objetos y fines de, de principios de las Naciones Unidas se lleva a cabo de manera posterior a la determinación de la condición de refugiado. Es importante resaltar esto porque cuando se comete una, una conducta delictiva grave, ya que se cuenta con la con condición de persona refugiada, entonces aplica la legislación nacional y, y, y, por ende, eh, no puede ser aplicada, aplicada la, la, la figura de revocación. Eh, esto tiene total eh, relación con la excepción de las obligaciones de no devolución de los estados respecto a la amenaza y a la seguridad que se contemplan en el artículo 31 y, eh, 32 y 33 perdón de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas. Y acá... Creo que es, eh, to, tiene toda relación con el, con el informe, porque al igual que cualquier excepción a las garantías de derechos humanos, éstas se deben interpretar de forma restrictiva y observando plenamente el principio de proporcionalidad. Y por lo tanto, es necesario demostrar que el peligro que representa la persona refugiada es suficiente para justificar la devolución. Entonces, el peligro en cuestión debe afectar directamente al país de asilo y asimismo el peligro debe ser muy grave. Y la valoración, por supuesto, del grado de peligro debe estar fundamentada eh, en principios razonables y por lo tanto debe estar respaldada por pruebas confiables y, y, y, y convincentes. Entonces, eh, creo que hasta ahí me quedaría en los puntos de fondo, eh, sin lugar a dudas creo que podríamos ahondar muchísimo en cada uno de estos temas y eso es, reitero, lo que, lo que parece muy muy muy positivo del informe que da entrada a, este, a estas discusiones más a fondo y de nuevo una, un reconocimiento al trabajo de la comisión de nuevo por el tiempo, el análisis, la documentación y además por la representación y acompañamiento de los casos que se han llevado sobre esto te, estos temas. Eh, muchas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios Uriel, eh, precisamente en esta labor de representación de casos en esta batalla que Graciela comentaba que damos todos los días respecto a este tema, hemos tenido eh, compañeros, compañeras invaluables con quienes hemos colaborado para poder entender mejor este fenómeno y poder eh, pues dar estas batallas de mejor manera, y por eso me da muchísimo gusto darle la palabra ahora a Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, que es una de las organizaciones con quien más hemos trabajado este y que tiene también toda la experiencia del mundo en el tema. Adelante Ana, bienvenida. Muchas gracias Daniela, la verdad es un honor para mí compartir esta, esta mesa virtual con, con las relatoras, qué, qué gusto, siempre es un placer estar con ustedes y contar con, con su atención y su apoyo. Y bueno, con Uriel también, un colega con el que muy frecuentemente trabajamos de, de ACNUR y bueno pues primero quiero felicitar por este estupendo trabajo pues primero que nada pues a Daniela Gutiérrez, a Daniela Reyes y pues a Daniel, eh, a Daniel Mata, pues con quienes hemos tenido este gran honor de colaborar ya desde hace tiempo, quiero hacer extensiva esta felicitación a Graciela Rodríguez y a todo el equipo de la COMI por su trabajo incansable y constante para visibilizar lo invisible, como estas arbitrariedades y violaciones a derechos que se dan en las fronteras y en muchos otros lugares de, de este país. Uno de los grandes retos para las organizaciones de la sociedad civil que atendemos el tema de la movilidad humana es precisamente el tema de las alertas migratorias, el cual, pues está identificado en este informe como fronteras invisibles y que nos lleva a reflexionar sobre las múltiples vulneraciones a, a, a, a derechos que sufren las personas migrantes y, y aquellas sujetas de protección internacional e incluso las personas mexicanas. Y, y aquí me voy a detener en un caso cercano para mí y es de... Eh, eh, un, un par de menores que estuvieron detenidos, menores mexicanos que regresando de un viaje, eh, viajando solos, fueron detenidos ya en el aeropuerto de México por horas, estuvieron privados de la libertad, seis horas, incomunicados. Cuando su mamá, siendo abogada, trataba desesperadamente desde afuera del aeropuerto de comunicarse con ellos, de pedirles que le comunicaran, no había manera de... Y la mamá siendo abogada de otras materias no entendía que esto pudiera estarle sucediendo a sus hijos, simplemente por una alerta de tipo eh, familiar que estaba ahí impuesta contra ellos. Pero además tan inoportuna que se les aplica esta retención, esta privación de la libertad, ya que están regresando a México. O sea, no, no tiene ninguna lógica ni ningún sentido y me quise detener en, en la mención de este caso porque me parece muy representativo a la arbitrariedad a la que están sujetas estas alertas migratorias y a la falta de proporcionalidad y, y sin incentivo yo no creo que estos dos menores fueran de ninguna manera una amenaza a la seguridad nacional de este país. Entonces eh, creo que tanto eh, este, las, las relatoras Julisa como Esmeralda han platicado particularmente estas vulnerabilidades en cuanto a las personas migrantes y a los niños y niñas en movilidad. Y creo que por eso es ilustrativo pensar también en este caso de, de personas mexicanas eh, que también sufren de, de estas arbitrariedades. Ahora, la lectura de este informe resulta sumamente interesante e ilustrativo y nos permite identificar de una manera clara y precisa cuál es el problema raíz de las alertas migratorias, aceptando el poder de los estados para establecer controles necesarios para garantizar la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos dentro del territorio y que se comprenda en sentido amplio de la idea de soberanía nacional poniendo como ejemplo los controles de verificación migratoria que buscan asegurar el cumplimiento de las reglas mínimas por parte de las personas extranjeras que ingresan a este país. Pero, como bien lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la voz, estos controles tienen que ser proporcionales y tienen que perseguir fines legítimos. Y es lo que nosotros vemos que no sucede en esta área invisible, que son las alertas migratorias. Es importante destacar que el tema que da origen a este informe se comprende a partir de las prerrogativas reconocidas a nuestro país como Estado soberano para mantener la integridad y seguridad de sus fronteras. Tema que afecta ya en la práctica a tres puntos fundamentales en los que me quiero detener, aparte de, de reconocer pues, los que ya se han mencionado antes en, en la mesa. La seguridad nacional, la misma que sobrepasa en grandes términos el tema de la seguridad humana, el control de los flujos migratorios y el respeto y protección de los derechos humanos. Es el motivo por el cual nosotras como organizaciones de la sociedad civil hemos optado por la defensa de este tema ante múltiples instancias, las cuales nos han podido dar cuenta de las violaciones a derechos humanos que suceden eh, después de la adjudicación de una alerta migratoria, tales como el derecho a la dignidad humana, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a tener acceso a un recurso efectivo como lo marca el propio artículo 25 de la Convención eh, Interamericana, a la libertad personal, al acceso a la justicia, a un trato digno, el acceso a la información y en algunos casos a los intereses superior del niño, niña y adolescente, de personas migrantes y aquellas con necesidades de protección internacional, incluso eh, eh, de niñas me, mexicanas. Este informe nos lleva a identificar las causas por las cuales suceden estas violaciones a los derechos humanos cuando una alerta migratoria aparece en la vida de las personas y que afecta muchas veces a grupos familiares demostrando que dichas violaciones ocurren debido a la creación, modific modificación y cancelación de estas alertas migratorias que no se encuentran debidamente reguladas en el orden jurídico mexicano. Este documento permite ilustrar mediante múltiples casos la realidad que viven miles de personas y se evidencian estas prácticas transgresoras cometidas día por día en, por las autoridades migratorias. Una parte que me pareció particularmente fascinante, y me voy a detener porque no lo hicieron mis, mis antecesoras, es entender un poco todo el entramado y la relación entre estas distintas instancias que tienen que ver con la seguridad nacional de un país y cómo se comparten estas relaciones entre eh, países como Estados Unidos y Centroamérica, en el caso concreto de México, que fue verdaderamente una parte eh, cuidadosamente relacionada en el informe y que vale la pena detenerse porque son eh, instancias que no son tan visibles muchas veces. A, incluso a nosotros defensoras y defensores de derechos humanos, por lo que me parece eh, de, de particular interés. El informe que hoy presenta la Comi es reflejo de un amplio esfuerzo por documentar desde una visión histórica y jurídica la relación entre migración y seguridad, un binomio que en la actualidad parece indisoluble y que se manifiesta en la problemática que plantean estas alertas migratorias. En este sentido... Destaco aspectos que me parecen muy valiosos de este informe, primero que es el primer análisis del sistema de alertas migratorias y no por ello resulta endeble, sino por el contrario. Nos presenta un panorama muy completo en la materia. Segundo, este panorama incluye un recuesto, recuesto, recuento histórico del enfoque de securitización de la migración aunque las personas extranjeras han sido históricamente asociadas con amenazas desde discursos ultranacionalistas, el parteaguas que supuso el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, que nos demostró la fragilidad de la política migratoria en el mundo. Y tres, se incluye el análisis jurídico detallado respecto de las normas jurídicas que regulan la materia de las alertas migratorias. Este análisis no solo aporta operadores jurídicos, sino también puede constituir una importante herramienta para las personas migrantes y refugiadas y afectadas por este tipo de sanciones. Ahora, quiero resaltar este anuncio que nos hacía Daniela. La verdad, abrir este tipo de talleres es una herramienta invaluable para quienes se vean afectadas por estas eh, alertas migratorias. Y, por supuesto, como hemos sido aliadas y se ha mencionado desde el principio, cuentan con sin fronteras con todo el apoyo en esta importante iniciativa que anuncian a la par de, de este informe. Ahora, finalmente, los hallazgos del análisis cuantitativo y cualitativo de estas alertas migratorias suman otro elemento a la ya conocida influencia de terceros países en la política migratoria mexicana. Para el equipo de Sin Fronteras ha sido muy importante aliarnos con la Comi en esta aventura de muchos años. Sin duda llevar este tema a la audiencia ante la Comisión Interamericana ha sido como llegar a un puerto en este viaje que sigue y tener este informe nos ayuda a seguir visibilizando las injusticias, torturas, como lo decía la comisionada Rusamena, incluso eh, que suceden en estos espacios invisibles que debemos iluminar. Entre, eh, entre por el bien de todas las personas y creo que este, este informe echa un rayito de luz a esta, a esta área tan invisible de, de acción de las autoridades migratorias, no, no me quiero extender mucho porque la verdad han tocado todos los temas me parece de una manera muy eh, eh, cuidadosa y que compartimos entonces me, me limito a ...al tiempo para no abusar de ustedes. Y muchísimas, muchísimas gracias y felicidades por este informe. Muchísimas gracias por tu participación, Ana, por las participaciones de todas las personas presentes. Creo que la parte más importante y lo, y lo único a lo mejor a lo que podemos llegar en conclusión el día de hoy es que es un tema sumamente complejo. Toca muchísimas problemáticas, es parte de un contexto enorme de cómo se gestiona la migración, no solamente en México, sino en el continente americano... Y cómo se relaciona con las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, eh, esperamos seguir discutiendo sobre esto en otros espacios. Y eh, pasaríamos ahora a la sección de preguntas que nos han ido dejando en la transmisión tanto de Zoom como de Facebook. Eh, son bastantes y algunas son un poco extensas, entonces trataré de escogerlas por lo menos una por persona de las que nos han ido dejando. Eh, primero por Facebook tenemos un comentario donde Adrián Ojeda nos dice que existen muchos casos donde las alertas migratorias impuestas a personas extranjeras han sido por incumplimientos de terceras personas a la ley de migración y en particular nos comenta que hay empresas que años atrás fungieron como empleadoras de las personas extranjeras. Eh, siendo que eh, son las que generan o tienen este tipo de infracciones Que termina afectando finalmente a las personas eh, que, que, que han sido contratadas A las personas migrantes ¿no? son que Las empresas cometen algún tipo de infracción Y quien paga los platos rotos son las personas que son alertadas eh, Por otro lado tenemos eh, una pregunta de Jessica López en Sumo Para la relatora Yulisa Mantilla y dice, en México uno de los problemas del régimen migratorio es que no contempla la existencia de cortes o salas jurisdiccionales especializadas en materia de migración, refugio o movilidad. En este sentido, pregunta, ¿se han elaborado recomendaciones específicas a nivel de la Comisión Interamericana y de la Relatoría para que se trabaje conjuntamente con el Poder Judicial para analizar y formular vías para la creación de cortes o tribunales que garanticen la imparcialidad y objetividad en la revisión de casos? Eh, no sé si la comisionada ha responder ahora o... Sí, adelante. Sí, gracias, Daniela. Mejor de una vez para que no se vayan acumulando, porque son, como dice, bastante extensas. Eh, bueno, en primer lugar, quiero recordar que la Comisión Interamericana, en su labor de monitoreo en los informes, sobre todo en este informe de bioproceso, eh, que quizás podamos poner en el chat, o si no, de todas maneras, está en la, en la página de la Comisión. Más allá de decirle a los estados cómo deben implementar lo que hace es recordar las garantías generales del debido proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces no es solamente un procedimiento judicial, ni siquiera se llega a lo judicial. Hay un procedimiento administrativo previo. El hecho de, por ejemplo, poder entrar, o no un poco lo que decía Uriel, que me pareció muy interesante, no el derecho a solicitar asilo, primero hay que permitir que eso se solicite. En esa entrada inicial, que es administrativa, no podríamos establecer, por ejemplo, una corte. Por eso lo que la comisión recomienda es, en todos los ámbitos, sea corte, sea administrativo, de cualquier tipo, deben garantizarse los principios de debido proceso, es decir, ya esa, esa vinculación del artículo 825 a lo judicial, y muchas veces solo en lo penal, ya está dejada de lado, y en ese sentido, la recomendación es que el Estado decida implementar como lo tenga bien, pero esa implementación tiene que contemplar los estándares internacionales, los principios generales, estos principios eh, interamericanos de la resolución 4 2019... Y recomendaría en nuestro informe el debido proceso porque incluso hacemos todo un vínculo entre lo que es el principio de no devolución, el no discriminación, la garantía del acceso a los recursos judiciales, etcétera. Entonces la, la recomendación es así, bastante amplia en esa línea. No es que impongamos, porque no podemos tampoco, o le exijamos a los estados para medir el cumplimiento que establezcan cortes, pero si hay cortes, si establecen cortes, deben cumplir los principios interamericanos y en general de debido proceso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Lorena Ortiz, que eh, le pregunta directamente a Ana Saiz, ¿cómo se logró resolver la detención indebida del caso de niños, niñas que mencionaste al principio de tu participación? Pues es un misterio, es un misterio, y así se los pongo. Lo que sí les puedo decir es que los niños a las 7 horas lograron salir con la mamá que estuvo todo el tiempo afuera, y que como les digo, es abogada. Y no entendía, para ella no había manera de entender lo que estaba pasando. Ahora, otro asunto interesante es que sucede muchas veces con los aparos que hemos puesto tanto la Comi como Sin Fronteras, que en vez de resolverlos, el instituto lo que hace es que quita la alerta migratoria y el amparo queda sin materia, simplemente. Entonces, es un misterio tanto cómo las quitan como cómo las ponen. Y eso es lo que hace este informe, particularmente interesante, que permite entender que es una zona invisible, una zona de arbitrariedad y una zona donde suceden torturas claramente por esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? El acceso a la justicia es limitado, no hay un recurso efectivo y en el momento en que la ponen menos, en el momento en que está sucediendo una, una afectación que pega, por ejemplo, en la privación de la libertad y la, la retiran de manera inmediata, entonces ya no se solicita un informe justificado, ya no se pueden rendir cuentas, porque el recurso, digamos, por el cual se interpuso muchas veces para el juez queda sin materia. Entonces, sí es importante ver que el acceso a la justicia debe abarcar el que dé la autoridad una explicación de por qué sucedió esto. Y entonces... Aquí es la importancia de tener una regulación clara, unas normas transparentes, un procedimiento establecido que sea proporcional y que persiga unos fines legítimos. Entonces, me gustaría contestar la pregunta, pero es un misterio. Por suerte, los niños están bien. Sí, muchas gracias, Ana. Eh, tenemos una pregunta también aquí en Zoom de Luis Javier Álvarez, que es muy extensa. Eh, es para las comisionadas. Y la pregunta dice, el litigio nacional para eliminar las alertas migratorias llega a ser muy largo y, y esto implica que, por ejemplo, una persona ya reconocida como refugiada, pero con una alerta migratoria, permanezca en situación irregular durante la tramitación del juicio, que puede llegar a durar hasta dos o tres años. Esta irregularidad migratoria forzada prácticamente anula su vida jurídica en el país y pone en entredicho el goce y ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales potencia su situación de vulnerabilidad y dificulta mucho su estancia e integración en México. De forma sistemática, el amparo ha demostrado ser inefectivo, como ya nos comentaba Ana, para remediar esta situación, que requiere una protección urgente, en especial porque las medidas cautelares, que sería eh, la figura de la suspensión en el, en el amparo, son siempre negados para estos casos, y la pregunta concreta es si el mecanismo de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana es una posibilidad que tendrán las personas reconocidas como refugiadas que se encuentran imposibilitadas para tener regularidad migratoria por una alerta migratoria para garantizar esta regularidad y sus derechos. Eh, no sé quién de las dos quiera responder. Yo, yo, yo voy a dejarle la, la, la mitad de la pregunta a la comisionada, eh, pero parto precisamente con señalar que el, el, la situación planteada es lo que decía la comisionada, los países, los estados se obligan a una respuesta en debido proceso, con debida diligencia, para que la afectación del derecho... No se dé. Entonces, eh, hay, hay una necesidad muy puntual de la, es, de la exigencia del cumplimiento de esta obligación. Ahora, medida cautelar, se la voy a pasar a la comisionada. La medida cautelar tiene sus requerimientos, sus, sus elementos básicos y lo que habría que evaluar es precisamente en qué condiciones de gravedad, de urgencia y de daño irreparable está. Comisionada, esa partecita... Gracias. Medida gracias. Para ustedes. Eh, bueno, gracias. Eh, yo quiero recordar eh, sobre todo la parte, la, lo que Daniela leía de, de, de, del escenario que nos está narrando la persona que hizo la pregunta. Y entonces ahí distinguir también un elemento que quizás este, es necesario tener claro. Es que no es que como se demoró tanto y como se va a demorar y como entonces hay un procedimiento, no se agota ese procedimiento, entonces vamos a la cautelar. Entonces, hay que distinguir los procedimientos entre la Comisión Interamericana, lo que puede ser la petición, cuando hay una violación de derechos, y la medida cautelar. En segundo lugar, también recordar algo, la Comisión Interamericana no es cuarta instancia, es decir, perdí a nivel interno, entonces voy, no. Y en el caso concreto, el tema de la medida cautelar, recojo lo que la propia comisionada Rosemena ha dicho. Las medidas cautelares de la, de la Comisión se aplican cumpliendo el artículo 25 del reglamento, cuando hay una situación grave de emergencia y un daño irreparable. No podríamos nosotras decir se si aplican para todas estas circunstancias similares, sino que habría que mirar el caso por caso y si en ese caso concreto se logra probar la existencia de un daño irreparable y una situación de urgencia. No podemos dar una respuesta así amplia porque sería un poco irresponsable y sería generar expectativas. Si se cumple este artículo, eh, que estoy diciendo el 25, sobre este tema de gravedad y regularidad, eventualmente, pero habría que añadir caso por caso. Y por otro lado, las medidas cautelares son temporales. ¿ah? Las medidas que da la comisión no son eternas. Es más, cuando disminuye la situación de emergencia eventual, los propios comisionados y comisionadas utilizamos el levantamiento de las cautelares. Entonces, en esa línea habría que mirar específicamente, pero sí distinguir y conocer bien los procedimientos. Nuestro especialista, que siempre nos apoya, Joao Casagrande, que está ahí en el chat, él muy juiciosamente ya puso el informe y también puso... La, el correo de la comisión, y me adelanto porque vi que había una pregunta sobre una petición de hace varios años, ahí también pueden escribir para casos concretos que estén tramitando. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Ahora paso con dos preguntas que hacen eh, directamente a la Comisión Mexicana. La primera es Luis y Pedrosa, y nos pregunta que le interesa saber de dónde salió el impulso para realizar el estudio, cómo se buscó a las autoras, en qué momento se dieron cuenta que era un fenómeno, un fenómeno significativo y de dónde vino la iniciativa para investigar esta figura. Y aprovecho también para eh, dejar de una vez para Graciela una segunda pregunta, que también es de Luisi, donde nos pregunta si hay evidencia de que el registro migratorio se haya aplicado de forma generalizada y masiva a personas migrantes en un momento puntual. Gracias, gracias Ani. Bueno, en realidad el impulso viene justamente del trabajo que la comisión lleva desde hace muchísimo tiempo eh, documentando los casos y a partir de la documentación de casos y en, en, en conjunto y en colaboración con otras organizaciones como específicamente y especialmente con Sin Fronteras, pues nos dimos cuenta de, de estos patrones como de comportamiento y entonces en este sentido eh, decidimos a través de eh, del el propio staff de la, de, la, de la Comisión Mexicana en ese entonces y después a través de consultoría en este caso también Daniela Gutiérrez que estuvo eh, elaborando el informe junto con, con, con Daniela Reyes y, y otras personas eh, nos dimos a la tarea de, hacer, de llevar a cabo solicitudes de acceso a la información eh, combinada justo con, con los, la documentación de, de casos que desde la Comisión acompañamos y a partir de ahí eh, pudimos eh, pues extraer justamente estas conclusiones que hoy hoy presentamos a partir del informe y en relación con la, con la otra pregunta, de si hay evidencia, de si hay este, estas aplicaciones masivas, en realidad nosotros tenemos evidencia, como lo comentaba al principio de, la, de mi intervención, eh, que hay, hay un patrón, o sea, de, de, de que aumentaron estas alertas migratorias, por ejemplo, en 2018, y es justamente coincidente con, eh, pues, eh, la la migración masiva que venía de Honduras. Entonces, esa es como la evidencia que en todo caso podríamos nosotros mostrar a través de este informe que sí hubo una, hay una relación al menos en ese, en ese caso específico. Eh, y con esto daría la palabra otra vez a Dan. Gracias. Muchas gracias, Grace. Eh, tenemos otra pregunta y esta es para, para Uriel y es si ¿sí crees que es posible ponderar una devolución que implicaría sometimiento a tortura en el país de origen, pese a tratarse de una norma de Yuskohi. Hola, sí, yo creo que aquí resaltar la aplicación del, del principio de no devolución como está reconocido en la Convención Americana por el derecho a la vida y por la posibilidad de que sea la persona sometida a, a tortura o otros tratos inhumanos degradantes. E, e, inhumanos degradantes. Entonces, acá lo que, lo, que, lo que requiere el artículo y que también además está reconocido en la Convención contra la Tortura como una prohibición, como una prohibición de, de regresar a su país de origen a la persona que pudiera someterse, es, es, es una prohibición absoluta. Es precisamente una prohibición en donde los estados no pueden devolver a la persona. Y esto eh, tiene varios matices. Lo primero que a mí me gustaría resaltar es el principio de no devolución desde el derecho internacional de los refugiados, que está ahí. ¿Y qué implica eso? Que una persona solicitante, una persona refugiada, que se comprueba que tiene un temor fundado de persecución, no puede ser retornada. Aparte está el principio de no devolución desde la esfera de derecho internacional de los derechos humanos y entonces ahí aplica la prohibición que comentaba desde la Convención eh, Internacional contra la Tortura eh, y la Convención Interamericana también y específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos que hace estos dos rubros, vida y Posibilidad de que la persona sea sometida a tortura o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, es una prohibición absoluta la prohibición a la, a la tortura y también la prohibición de devolver a la persona. Ahí también es, es un tema importante sobre la parte eh, de carga probatoria y de, y, de, y de un análisis debido que debe realizar cada uno de los estados sobre el posible riesgo al que se le sometería a la persona. Importante aquí destacar, perdón que me extienda un poco... La posibilidad, de, además de, de eh, la, la, la prohibición de devolución no nada más es al país de origen, también a donde, en donde pueda correr riesgo la vida o, o seguridad o libertad de la persona, y también posibles devoluciones en cadena. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona sea devuelta a un país en donde quizás no corre riesgo, pero que ahí pueda ser enviada a un, a un tercer país en donde sí, sí lo sea. Gracias. Eh, qué pena, Daniela, ¿podría hacer un comentario breve? Adelante, comisionada. Eh, muchísimas gracias, Uriel, porque este tema además es fascinante, pero solamente recordar que ahora en la última opinión consultiva, la 26 de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana hace un listado de las normas que ellos cogen, no más allá de lo que ya venía diciendo, eh, y es muy interesante porque justamente lo estaba revisando, y dice claramente la Corte que lo que también se considera a es el principio de no devolución, no refulment, incluyendo el no rechazo a la frontera y la devolución indirecta, que es lo que, lo que dice Ariel, ¿no? Pero además, de, además clarísimo, me encanta esa división de derechos, refugiados, derechos internacionales, los derechos humanos. Quería recordar la opinión consultiva 26 porque es reciente, salió recién el año pasado y la Corte ya lo dice, y creo que también es un respaldo para lo que se viene trabajando, solo eso, qué pena. No, muchísimas gracias por el comentario, creo que son parte de, de estas cosas que abonan a la discusión, desde una parte muy legal, ¿no? quizás, este, pero, pero que son siempre muy interesantes. Entonces también muchas gracias a quien hizo la pregunta. Y nos quedan algunas otras preguntas que son más relacionadas como tal con la regulación y la aplicación de las alertas migratorias. Entonces eh, tenemos, por ejemplo, una pregunta sobre si existen ejemplos a nivel regional o en otros contextos eh, sobre procedimientos de alerta migratoria o similares que cuenten con características de publicidad y mecanismos de defensa pronta? Y creo que ahí eh, me voy a dar la palabra a mí misma para poder responder esta pregunta. Y sí, existen ejemplos similares en Europa con las alertas Schengen que están reguladas de manera pública y clara y que prevén algunas... Eh, salvaguardias para poder combatirlas, sin embargo, eso es lo que sabemos, no No podemos llegar a opinar acerca de su implementación, que muchas veces es muy importante en cómo se utilizan los mecanismos, porque existe la posibilidad de que tengan un uso desmedido eh, eh, y también que sea contrario a derechos humanos. Entonces, existen y son públicas y ustedes la pueden encontrar. Eh, también hay otra pregunta de Amparo Anguiano, donde nos pregunta que... Eh, bueno, nos comenta que las alertas migratorias afectan a muchas personas viajeras, turistas, por negocios, estudiantes y que además de personas migrantes y solicitantes, de, además de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Entonces nos pregunta particularmente qué acceso tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones en las áreas de aeropuertos donde estas personas viajeras son detenidas. Eh, estas áreas donde las personas son detenidas en los aeropuertos son consideradas instalaciones de seguridad nacional, y por lo tanto, las organizaciones de sociedad civil no tenemos ningún acceso ni ninguna posibilidad de poder monitorear las condiciones en que las personas se encuentran. Sin embargo, la CNDH sí cuenta con esta facultad para ingresar y generalmente cuando nos enfrentamos a un caso de personas que se encuentran ahí detenidas y de alguna forma tuvimos este conocimiento, es a través de la CNDH donde podemos monitorear su situación, saber en qué condiciones están y algunas veces, no siempre, establecer contacto con ellas vía telefónica, porque estos centros de detención en los puertos de ingreso eh, normalmente implican incomunicación para las personas que se encuentran retenidas en, en estos espacios. Eh, y finalmente hay otra pregunta que eh, pide aclarar la diferencia entre una alerta migratoria activa y una inactiva. Eh, especialmente si el registro migratorio, y, y también si el registro migratorio solo puede modificarse o eliminarse por mandato judicial. Eh, la diferencia entre eh, alertas migratorias activas y e inactivas quiere decir, o se refiere a si estas alertas están surtiendo efectos. Eh, normalmente la existencia de registros migratorios permanece, pero aunque una persona haya tenido una alerta migratoria durante un tiempo, si en esa alerta estaba establecido un plazo máximo para que esta surtiera efectos, después de este plazo la misma se inactiva y aunque el registro se mantiene, esto no genera repercusiones o restricciones en los derechos de las personas. Eh, y finalmente, sobre el registro migratorio, ¿cómo se pueden modificar? La verdad es que, como les comentaba Ana Saiz, no hay una respuesta, porque la ley no prevé un mecanismo por el cual las personas que se encuentran afectadas por una alerta migratoria puedan impugnarla, entonces eso complica el trámite. Sí es cierto que en la mayoría de los casos cuando hemos representado a personas que se encuentran en esta situación lo hacemos por vía judicial, pero también hemos ido explorando vías alternativas como presentar solicitudes al Instituto Nacional de Migración, fundando en la medida de lo posible y motivando sobre todo la solicitud y la necesidad que tiene la persona de que se le retire la alerta migratoria por la manera en la que está afectando sus derechos. Pero lo cierto es que no existe un camino claro. Todas las vías que hemos utilizado básicamente han sido experimentales porque no teníamos ningún marco de referencia legal para poder eh, combatir estas, estas situaciones. Y ahí eh, solamente para tratar ya de cerrar un poco eh, este foro y no extendernos demasiado, eh, comentar justamente que la parte más importante y una de las más eh, conflictivas en este tema de las alertas migratorias como se ha mencionado es la cuestión de la regulación. Eh, las alertas migratorias no están contenidas en la ley de migración. Graciela lo comentaba. El reglamento prevé algunas cosas, pero no nos da la pauta para entender completamente desde el ámbito legal a qué nos referimos cuando hablamos de alertas migratorias. Este tipo de regulación sí existe y se hace a través de una circular interna del Instituto Nacional de Migración, que ha sido considerada como información de seguridad nacional, y es la razón por la que la información no solía ser pública. Con este informe que presenta hoy la Comisión Mexicana, estamos haciendo público este documento que obtuvimos por vía eh, transparencia. Eh, es, la verdad, una aportación que nos parece sumamente importante para que todas las personas ...puedan tener acceso a esta regulación y con esto las herramientas para poder defenderse de una manera más eficaz en estos procesos que afectan tan gravemente sus derechos. Y aquí, eh, ya dejando un poco muy para el final la pregunta que nos había hecho la comisionada Esmeralda Rosemena sobre qué se puede hacer. Eh, estamos hablando de todas las problemáticas que tenemos, de todo lo que está mal eh, en la regulación de las alertas migratorias, pero también tenemos propuestas que están contenidas en el informe, pero que yo resumiría eh, en algunos puntos. El primero de ellos es la regulación pública y contenida en la ley. No podemos seguir trabajando bajo un panorama de una figura que resulta tan lesiva para los derechos de las personas y que no se encuentra debidamente prevista en una ley. Creo que ese es uno de, las, de los puntos eh, más importantes. El segundo punto es que esta ley, esta regulación, no sea cualquier ley, que no sea solamente subir esta circular interna del Instituto Nacional de Migración a un rango legal o incluso constitucional, sino que justamente se apegue a estándares y obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y que prevea garantías de defensa, acceso a la información, las garantías del debido proceso que mencionaba reiteradamente la comisionada Mantilla, porque son la base de lo que nos permite poder ejercer cualquier derecho de defensa frente a cualquier acto que vulnere los derechos de las personas. Y creo que una cosa de las más importantes también a resaltar es evitar su uso indiscriminado y arbitrario, que también se mencionaba en el panel, porque este sistema tiene una justificación y una razón de ser que nosotras desde la Comisión reconocemos. Sabemos que es importante la identificación de riesgos. Justamente lo mencionaba Ana Saiz, todo lo que pasó en Estados Unidos durante los atentados terroristas son una muestra de que es necesario quizás tener medidas de seguridad, pero no llevarlo a un extremo que resulta absurdo, particularmente porque además de afectar los derechos de muchísimas personas, esta aplicación indiscriminada y arbitraria hace que el objetivo principal, el primer objetivo de este sistema de identificación de riesgos no se cumpla porque estamos señalando como posibles sospechosos de actos en contra de la seguridad nacional a un número tan, de, tan grande de personas que eso nos vuelve incapaces de identificar a quienes verdaderamente pueden llegar a ser un riesgo y a quienes se les deberían de aplicar estas medidas de una manera mucho más específica. Entonces, eh, digo, esto de manera muy resumida eh, es, son parte de las recomendaciones que se hacen en este informe y le agradezco muchísimo a la comisionada Rosemena por su pregunta porque es cierto, además de todas las cosas que están mal, creemos que hay una forma de salida y particularmente nos interesa poder posicionar estas propuestas que tenemos porque, eh, como ya lo comentábamos desde el año pasado en la, en la audiencia, hay pendiente en el Senado mexicano una iniciativa para regular, incluir estas figuras en la ley de migración y nos interesa mucho que todo este panorama y todo este análisis se ha tomado en cuenta para poder eh, hacer un mucho mejor trabajo en la previsión legal de estas figuras. Eh, yo les agradezco muchísimo a todas y a todos su participación, a todas las personas que nos acompañaron por la transmisión tanto en Zoom como en Facebook. Les agradecemos también muchísimo por su tiempo y su interés en este tema. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir teniendo eh, reuniones para platicar con ustedes sobre este tema. Entonces, les invitamos a conocer el informe, a seguirnos en redes sociales y estar al pendiente sobre, lo, sobre los avances que se van presentando en la materia. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones. Realmente. Gracias. Una abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. <risas>